Hola chicas, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un video más. En esta oportunidad les quiero presentar a una amiga de Perú que vive acá en Viena. Ella empieza ahorita en octubre el máster, un máster que se dicta en inglés. Eh, va a ser un máster en estudios cognitivos y nos va a estar explicando todo lo que ella tuvo que pasar para poder acceder a la carrera. Así que bienvenida, Milagro. Gracias. Ella se llama Mucho. Milagro sí. Saldaña, ¿verdad? Milagro Saldenes, sí. Saldaña. Saldaña. Bueno, a ver, cuéntanos un poco Milagro, ¿cómo se llama tu máster? Bueno, yo estoy estudiando una maestría dictada en inglés, en ciencias cognitivas. Es una maestría interdisciplinaria, es decir, que aceptan profesionales eh, de diferentes ramas, psicología okay. en mi caso, también filosofía, lingüística, incluso ingeniería, ¿no? Entonces, en este sentido es, es bastante abierta. Ok. Sí. ¿Y, ¿Y qué documentos te pidieron más o menos así uh -huh. que nos puedas contar? Sí, mira, eh, en primer lugar y lo más importante que es lo que les van a pedir a cualquier maestría que postulen a cualquier universidad a la que postulen es su bachiller, no sé si se ve okay. muy bien pero ¿Ese es el título? Es el título de que, tienen, de que han estudiado en la universidad, okay. ¿no? Eh, bueno, este documento tiene que estar eh, acreditado por por una institución, en este caso, en el en nuestro caso en Perú es por el Ministerio de Educación, por la okay. SUNEDU. Este documento tiene que estar apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene que estar traducido al inglés. No, ya que yo voy a, he postulado una maestría en inglés, tiene que estar traducido en inglés y por un traductor oficial. O sea, no ustedes mismos, no sí. un amigo, porque además le ponen Toda una serie de, de Todo adornos. Esto se lo puse el traductor ¿no? para que sepan que lo ha hecho una persona que está eh, capacitada, ¿no? En la página de la, del Ministerio de Relaciones Exteriores ustedes pueden encontrar a qué traductores ellos han capacitado o ellos han, eh, les han dado la la potestad de poder hacerlo ¿no? okay. En segundo lugar Te piden el, Las notas de la universidad Que también tiene que estar eh, Sellado por una institución superior Que es el Ministerio de Educación O la SUNEDU ¿no? okay. La de tu país a la que corresponde Igualmente tiene que estar apostillado Por el Ministerio de Relaciones Exteriores Que es este sticker que está aquí okay. Y la traducción oficial Igualmente Además te piden tu certificado de colegio, ¿no? uh -huh. que igualmente okay. tiene que estar sellado por el Ministerio de Educación, en el caso de Perú por una institución que se llama UGEL, que le ponen un sellito aquí. Y asimismo, traducido, bueno, okay. perdón, apostillado primero, traducido su sticker aquí. Eso es importante aclararlo porque muchas personas me han preguntado qué va primero Primero va la apostilla y sí. después se manda a traducir, va sí, no al revés Exacto, porque el traductor también traduce la apostilla La postilla. Sí, Y él va a decir que este documento está apostillado y todo eso Exactamente La apostilla tiene que ir a Austria Ah, okay. claro, la, cuando <risa> ustedes vayan al Ministerio de Relaciones Exteriores les van a preguntar para qué país y ustedes tienen que decir en este caso a Austria, no o al país a lo que ustedes vayan a okay. postular sí. ah, Y en este caso, como es un máster en inglés tiene que, que estar, estar traducido, traducido en inglés. En inglés. Exacto. Okay. Sí. A pesar que acá en Austria hablan alemán, si la maestría es en inglés, los documentos deben estar en inglés. ¿no? Ok. Sí. Ok. Ok. El, el otro requisito o el otro documento que nos piden es la prueba de que ustedes hablan inglés, ¿no? Que podrían okay. llevar una maestría en inglés, un curso superior en inglés. Okay. Hay muchas formas de demostrar esto. Eh, hay exámenes internacionales que son o el TOEFL o el IELTS ¿ya? Eh, que bueno, las diferencias probablemente tenemos que grabar otro video para contarles eh, okay. cómo es el TOEFL, cómo es el IELTS en qué consisten, etc. pero eh, en esta maestría que yo elegí me piden un nivel de B2 que es lo que equivaldría a un intermedio alto ¿no? antes de subir a un, a un avanzado okay. eh, el B2 eh, es un TOEFL de aproximadamente 87% ¿no? Si ustedes desean dar el TOEFL O un IELTS de 6.5 ¿no? Ese es el número mínimo que te piden para poder eh, ingresar okay. a la maestría Esto es súper importante Si no tienen ese nivel de inglés Simplemente les van a devolver sus papeles Y no van a poder ni, si, ni siquiera postular a la maestría wow, okay. ¿Ya? Okay. La otra forma que también tienen para poder postular O demostrar que saben el inglés Es que hayan estudiado todo su bachelor en inglés Y eso no mm -hmm. tiene caducidad O sea... Eso nunca bueno. va a vencer. Ah, porque el examen de inglés sí caduce, ¿no? Sí. Eh, el IELTS y el TOEFL tienen como dos o tres años mm. aproximadamente de duración. O sea, tienen que haberlo dado en ese lapso de tiempo. Mm. Y otra opción es estudiar el inglés en el centro de idiomas de la Universidad de Viena. En donde para un B2 te piden. Eh, un B2, fase 3, que vendría a ser el último intermedio que ellos dictan. Okay. Ahora, el tema con, con estudiar en el centro de idiomas es que es bastante caro, a diferencia de, de, de dar este, de estos exámenes internacionales, que claro, son, son complejos, son eh, difíciles de, de acceder, además porque, como le contaba a Yesseli, eh, solo los dan entre una o dos veces al mes, postula mucha gente, entonces tiene que inscribirse con tiempo. ¿No? Eh, ah, ¿cuánto cuesta lo del inglés en el esplacente? ¿Qué centro? tenemos alguien detrás de cámara edad? que nos va haciendo señas? Eh, la, la Academia de Inglés eh, de la Universidad de Viena cuesta 360 euros, solo un ciclo, o sea, okay. digamos, solo, un, solo este B2 fase 3, ¿no? Okay. Entonces, es bastante la diferencia entre dar el examen que cuesta 200 dólares o 200 euros. No. ¿Y, y el ciclo, te porque tú estudiaste acá un ciclo de inglés, ¿verdad? Un ciclo de inglés, el B2, fase 3, que okay. era el que okay. me pedían. Y duró eh, un, mes. un mes y medio aproximadamente, okay. que es un, un intensivo, ¿no? ¿Por cuánto eh, costó? 360 euros, uh -huh. sí. Eh, por un mes, wow. Por un mes, oh. un mes y medio, sí, es bastante. Lo bueno es que te dan... Tres créditos en la universidad, mm, <ríe> hay que ver el, el lado libro. positivo, sí, <ríe> hay que inversión. ver el lado positivo a eso, sí. en el caso en que postularan a una maestría en el que te piden un nivel más alto de inglés, es decir un C1 que es lo máximo que te piden, tranquilos no les van a pedir un C2, okay, <ríe> lo máximo es lo un así, C1 Perdón, lo que habías dicho hasta ahorita es para tu carrera ¿no? para mi carrera, u otras más que son B2 porque las que te piden un nivel de C1 okay. son maestrías que están, eh, digamos, en los que el idioma inglés la carrera gira en torno al inglés, digamos, es una okay. carrera o de lingüística, etc. te piden un nivel de C1 okay. que esto equivale a un aproximado de 95 puntos okay. en el TOEFL, si en caso quieran darlo y en el IELTS es un 7 siete es 7. bastante todo, ¿no? es es bastante sí y también okay. tienen la opción de que se han estudiado su bachelor en inglés pasan directo, pasan directo ¿no? okay. exacto o sea pueden demostrar eso en el caso de nuestra maestría eh, hay un documento que no era no, no no nos lo exigieron pero que en otras maestrías sí lo exigen que le llaman acá el special entrance qualification que es un documento que firma tu universidad de procedencia alegando de que tú estás apto para estudiar esta maestría. O sea, que tu bachelor tiene relación con tu maestría. Pero en nuestra okay. maestría, que es tan abierta, en donde reciben psicólogos, filósofos, lingüistas, ingenieros, no era tan importante y no nos lo exigieron. Uh -huh. Pero en otras maestrías, como la que estudió Yéseli, que solamente les ha contado en otros videos, era muy necesario que presentaran este documento que lo firma su universidad, ¿no? Uh -huh. Que tiene que estar en, la en el idioma en el que ustedes han estudiado su su ¿no? H, igualmente me imagino que apostillado, traducido Sí, esa carta no es necesario que se apostille, pero sí traducida okay. y esa carta lo que dice es que tú, como en este caso psicólogo como es ella estás calificado para hacer un máster en la, el máster que te estás postulando en mi caso decía frente pero en alemán, en este caso tiene que decirlo en español y lo traducen en inglés, entonces, ajá okay. Y tu carrera tiene un examen de ingreso, ¿verdad? Sí. Eh, la verdad es que no estoy segura si todas las maestrías en inglés... No, no todas, pero okay. esta tiene un examen de admisión que, además de todos estos documentos que les han pedido, les van a pedir una carta de motivación. Mm. En esta carta de motivación eh, tienen que responder cosas muy generales sobre por qué quieres estudiar esta maestría, ¿no? por qué te interesa, eh, cuáles son las habilidades que quieres desarrollar esta maestría y además eh, explicar un futuro tema de investigación okay. esta carta es muy importante, pesa un montón tiene jurados eh, ellos van a ver ahí que tanto sabes del tema, o sea que tiene que haber citas, etcétera eh, Tiene que estar ordenada, se tiene que saber leer, ver el manejo del inglés, además... Cuando dices cita, ¿te refieres a citar a autores? Citar a autores. autores. Claro, Ajá, ok. ¿No? Y además, eh, que sea un tema que pueda ser eh, trabajado en la universidad, o sea que la universidad tenga profesores, asesores que puedan trabajar contigo este tema. Entonces es importante mm. que, que revisen la currícula de la maestría, que vean qué cursos llevan, cuál es la orientación, cuáles son quizás los temas que ya han sido investigados antes para que se den una idea de qué cosa es lo que ustedes podrían investigar. Okay. No, es muy importante esto eh, porque... En esta maestría solo reciben a 25 alumnos al año. Esta maestría solo se abre una vez al año, a diferencia de las maestrías en alemán, que son dos veces al año, ¿no? en el sí, Winter semester, semester y el Summer Semester. Esta no, es solo una vez al año y empieza en invierno, ahora el primero de octubre. Y bueno, sí, solo reciben 25 alumnos. Una cosa que no les mencioné acerca de esta maestría es que tiene un plan de Erasmus. No sé si uh -huh. se ha escuchado hablar de esta, de esta beca que esta maestría dura dos años, pero el tercer semestre eh, los alumnos tienen que hacer un intercambio a, a Bratislava o a Ljubljana o a Budapest. No tengo el nombre de las universidades ahorita en la cabeza, pero... Pero, <risa> pero tiende, sí es obligatorio. Es ¿verdad? obligatorio, sí. El tercer semestre ah. tienen que hacer esta movilidad, sí o sí, alguna de estas tres universidades en donde también se imparte la misma maestría. Mm. Eh, este ciclo eh, la universidad les da, les da un pago por, por, por moverse a otro, a otro país y bueno, ven el tema del sustento del, del, del hogar, la comida, uh -huh. etc. y es posible también extenderlo un cuarto ciclo uh -huh. entonces esto me parece interesante porque en ese sentido hay un apoyo económico por parte de la universidad, la universidad. ¿no? por el, ah, por el Erasmus sí y conoces otro país, gente nueva, exacto. aprendes <risa> más, otra universidad exacto okay. sí. Qué y en otros requisitos nos falta uno, uh -huh. ¿verdad? ¿Cuál nos falta? ¿O oh, no? Ok, ya hicimos lo de los exámenes. Ya saben que hay unos requisitos que son muy parecidos a lo de los máster en alemán. Uh -huh. Recuerden que en la Universidad de Viena hay muchos máster en alemán y algunos en inglés. Y... Los bachelors sí son en alemán No hay bachelor en inglés en la Universidad de Viena Pero en la Boku, en la Teubin, en la Hauptuni, que es la Univin Sí hay máster en inglés y en alemán Entonces estén pendientes por ahí eh, Milagros, a ver Estudiaste psicología ¿Sabes algo sobre algún máster en psicología? O algo acá sobre psicología Que me han preguntado de psicología Sí, sé que la maestría en psicología se dicta solo en alemán eh, es igual dos veces al año, me parece que no hay un límite de alumnos que reciben pero sé que tiene un examen de admisión escrito, porque Ay, sí. he tenido acceso a un temario que ellos mandan que son los que los temas que debes estudiar para poder dar el examen, okay. que pesar, además de presentar los documentos tienes que inscribirte al examen y dar el examen, y si lo apruebas entras a en la maestría okay. pero sé que es solo en, en alemán okay. ¿sí? Me faltó mencionar de que también tienes que presentar un currículum vitae. ¿no? Ajá, el currículum <risa> vitae. Sí, te piden esto, también un currículum. Perdón, esto me impresiona porque en alemán no existe el currículum vitae. O sea, tú no tienes que presentar un currículum uh -huh. de tu vida de vitae <risa> Pero en inglés sí. Entonces sí, cuéntanos no cómo piden, lo hiciste. Eh, bueno, yo ya tenía un currículum con el que he postulado a trabajos en Perú no Entonces okay. lo que hice fue traducirlo al, al inglés Porque también te piden eso, que sea traducido okay. Pero no necesitas un traductor oficial, lo puedes hacer tú mismo okay. Y eso es, eso es lo que piden ¿no? okay. Pero también es importante lo del currículum Porque es eh, un requisito también para postular la maestría mm, ¿Sabes más o menos entonces en cuanto a documentos, currículum y la carta que nos hablaste? Uh -huh. ¿Sabes qué tiene más peso? O... La carta de motivación Okay. Sí, la carta de motivación pesa algo más del 50% de la aplicación. Porque, ah. como te mencionaba, lo van a revisar diferentes profesores. Entonces. Van a ver que de verdad. Este sí, y además, como es, es tampoco el, los alum, son tan pocos los alumnos que reciben, ¿no? 25 alumnos al año que es, es bastante exigente ese proceso. 25 de, es poquiticisísimo, ¿no? Es poquito. Para un año. O sea, hay que, hay que esmerarse en la carta para que de verdad te escojan Porque no la hagan por salir del paso Tienen que sentarse, asesorarse, buscar ayuda de personas profesionales Porque si no, puede que no los admita Entonces pierdan... Sí. La admisión, la oportunidad pues A ver, y entonces esta carrera se llama, eh, es un máster en estudios cognitivos Sí, es un máster interdisciplinario en ciencias cognitivas Ciencias cognitivas, ok sí. Ella estudió psicología y se pudo postular este máster Su esposo ya lleva un año estudiando esta carrera Y que es el que nos está haciendo señas siempre por allá detrás <ríe> <y> él <risa> estudió filosofía y se pudo postular este máster. Quiere decir que hay muchas carreras que pueden postularse. Es cuestión de que lean bien los requisitos, se asesoren y se postulen a este máster. De, de hecho, tenemos algunos compañeros que son. Bueno, hay varios psicólogos. La mayoría son psicólogos. Eh, tengo un compañero que es de ingeniería. Qué? No sé. okay. eh, Y unos de ciencias de la información también. Ciencias de la información, ingeniería. Ciencias relacionadas por ejemplo a la biología, biología ¿no? hay okay. un fuerte enfoque en, en inteligencia artificial para lo que le los robots también. ¿En esa carrera? Sí, sí okay. es bastante abierto ¿no? y un poco es lo que la, la investigación la decías tú, tú que quieres investigar justamente eso es lo, lo que les interesa en la carta de motivación. Okay. ¿no? Y pues la idea es que también te encuentres, te encuentres oportunidades de investigar en los distintos eh, centros de investigación que hay alrededor de la ciudad y que están vinculados con la gente que está en el programa. Okay. Ok, si no se escucha el video les voy a poner los subtítulos para que escuchen la sentidos Creo que es un buen master, eh, haber sabido también, gracias a Milagros que nos pudo contar sobre los masters en inglés Yo nunca les había, había hablado nada de inglés porque no sabía nada de eso Pero de verdad, gracias, ah. un aplauso virtual para Milagro que nos ayudó hoy Y a su esposo que está acá atrás Así Para que los bloopers que y sí chicos, eh, tenemos algo más que aclararles Me ver. parece que eso es todo De repente les puedes poner abajo el link de las demás maestrías en inglés uh -huh. Hay ¿no? otras maestrías Hay otras más, son mucho menos que las que se editan en alemán Pero por ahí que encuentran algo que les, que les interesa sí. Y bueno, es cosa de abrir cada uno de los links Y, y meterse a fondo a buscar qué es lo que piensan. Eh, básicamente siempre es lo mismo, no? los documentos, eh, los del bachiller Y... Y todo traducido, postillado, pero por ahí que pueden haber algunas cositas que cambian, ¿no? como lo sí. del currículo o la carta de motivación, porque hay algunas que no te lo piden, entonces siempre igual ahí está revisando. Siempre son documentos conseguibles o alcanzables o que no es nada del otro mundo que si no te vas a cerrar la puerta, sino que es cuestión de que te sientes, te organices, hagas todo y... Y lo hagas y ya. Entonces, bueno, chicos, de verdad, muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Espero que les haya ayudado muchísimo. Muchas gracias a, a Milagros. Si necesitan algo, alguna pregunta, pueden escribirlas aquí abajo o. Escribirle a su red social, ¿sí? Sí, sí, claro Yo les voy a dejar O al su... correo de repente Ok, yo les voy a dejar sus datos aquí abajo Para cualquier cosa Le pregunten allá directamente Así que bueno eh, Muchas gracias por todo Nos vemos en un próximo video Chaito Chao.